El proyecto Acciona está en nuestro colegio ya eh, hace tres años, eh, dependemos ¿cierto? de la parte de, del Consejo de la Cultura y está incorporado a nuestro colegio porque dentro de nuestro país tenemos eh, programado ¿cierto? El, eh, el estímulo de la parte artística de, de nuestros alumnos. Por tanto para nosotros es fundamental que esto nazca desde los primeros años como es Pre Kinder y Kinder. Y hoy día disfrutamos de un producto, como decía la tallerista, no trabajamos para el producto, sino que el proceso. El proceso es en que los niños están conociendo su país a nivel folclórico, eh, conocen las canciones, bailan, tocan pequeños instrumentos, le, eso le aporta su autoestima. Entonces, esto es una, una cosa integral, porque el ser humano no solamente requiere de matemáticas y lenguaje, también tiene que tener arte, pintura, baile, música.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 ...entonces eh, hicimos un proyecto enfocado en enseñarles la música de todo Chile... ...desde el sur al norte, porque vivimos acá en la zona australia... ...entonces vimos canciones de todas partes... ...desde el Mapuche, Isla de Pascua, zona central y todo eso... ...y uno puede ver eh, en este resultado a los niños muy seguros... Eh, ...cantando eh, en lengua Mapungún o en lengua Rapanú ...y también por cierto en, en el castellano como lo, lo conocemos... ...y además interpretando danzas... ...también eh, interpretando con eh, instrumentos musicales... ...entonces una variedad de, de formas rítmicas y, y musicales... ...que a la edad, de, en la educación inicial... Eh, ...tanto en pre-kinder como kinder... ...se ve un desarrollo de, del cuerpo y también de, de la voz... ...también muy, muy, que impresiona digamos... ...y, y enorgullece porque... Eh, ...como en mis palabras de, de inicio... ...uno no puede... Eh, separar de la educación artística de los procesos de calidad de, de enseñanza-aprendizaje. La calidad de la educación pasa también por poder recuperar eh, los espacios de, de la educación artística y, y para eso hoy día tuvimos una muestra donde lo, los niños se desarrollaron plenamente y con el apoyo de toda la comunidad eh, educativa. Tiene muchos logros positivos, muchas externalidades positivas que nosotros esperamos poder ampliar en esta escuela y en otras escuelas la contribución que hace Acciona en eh, el proceso educativo de los niños.